Ahora que sabes a descortar registros en la base de datos, vamos a ver cómo actualizar registros que ya están ahí. Es un caso bastante común. La información que se guarda no queda estática, o sea, igual a lo largo de toda la vida de, de la aplicación. ¿sí? Imagínate, un ejemplo muy sencillo es si vos introducís los datos de tu dirección y de repente te mudás. Hay que modificar esa información para que siga siendo eh, correcta. De eso se trata precisamente el update. Entonces, la sintaxis es sencilla. Es update, el nombre de la tabla que va a ser actualizada. Después viene la palabra clave set. Y luego la lista de los valores que van a ser asignados a los campos. Como podéis observar, tenés la forma de escribirlo es campo igual valor, coma, campo igual valor. Y por último muy muy importante escribir la condición de WHERE cuando digo el tema del WHERE que es tan importante es porque el SQL entiende que si no especificas una condición para ver cuáles son los registros que deben ser actualizados lo que estás queriendo decir es que esta actualización se aplica para todos y cada uno de los registros de la tabla si bien pueden existir casos en los que esa sea tu intención lo más probable es que eso no, no sea lo que querés hacer. Así que mucho cuidado y no te olvides de poner la condición de where. Veamos algunos ejemplos. El de la izquierda, vamos a revisarlo, dice update películas, o sea películas es el nombre de la tabla, set rating, que es el campo que queremos actualizar, igual a 9.9. O sea, el valor nuevo que queremos asignarle al campo rating es 9.9 en la tabla películas. Y, como te comentaba, muy importante, WHERE ID igual a 15. Esto quiere decir que este cambio que estamos diciendo, que es asignarle el Rating 9.9, solamente se va a aplicar a aquella película cuyo ID sea igual a 15. El ejemplo de la derecha no es esencialmente diferente. Lo que podés notar es que la condición de WHERE es un poquito más compleja. ¿Qué pasa aquí? Está incluyendo una condición que se aplica sobre el campo título. Bueno. Siendo que la condición inicial, o sea, id igual a 15, eh, se está aplicando sobre lo que asumiré que es una clave primaria, que es el id, la verdad es que el and ahí es redundante. Pero bueno, igual sirve para ilustrar lo que estamos queriendo decir. Acá tal vez vale hacer una aclaración sobre la importancia realmente del, del where y cómo interpretarlo. ¿Qué sucede? Este, este where que se ve a la derecha está diciendo que se va a hacer la actualización sobre una película cuyo ID sea 15 y su título sea La vida es bella. Veámoslo si la condición estuviese escrita al revés. ¿Qué pasaría si hay dos películas cuyo título es La vida es bella? Bueno, la actualización nuevamente, se hará únicamente en aquella que tenga el ID 15, además de tener su título La vida es bella. Es importante notar, tener mucho cuidado en notar cuál es el conector que se usa, el AND o el OR. Si, si esto fuese un OR, podríamos estar actualizando dos películas distintas con una sola instrucción UPDATE. ¿sí? Que sería? Se actualizaría la película cuyo ID sea 15 y también la película cuyo título sea La vida es bella. ¿Por qué se pasaría eso? Bueno, porque precisamente lo que hace el, el UPDATE, o más bien el WHERE, es para cada uno de los registros de la tabla películas, evaluar la condición. ¿sí? ¿Está bien? Entonces diría, toma, toma un registro y dice el ID es 15, ¿no? Bueno, pero, ¿el título es la vida es bella? Cualquier condición que diga que sí, en el caso de que fuera un OR en lugar de un AND, daría verdadero y por lo tanto se ejecutaría el update. Bueno, primero de los ejercicios, que dice, asignar 1 al rating de todas las películas. Para esto, lo que vamos a hacer es un update sobre la tabla películas. Diciendo que el Rating sea igual a 1. Nota acá que no estoy usando una condición de Wear. Justamente por lo que te decía hace un momento. Como no me interesa, en definitiva, dejar ciertos registros fuera de este update. Me basta con decir que se ejecute para todos. Esto que aparece por aquí es una, una restricción digamos que toma el, el MySQL Workbench para evitar justamente este tipo de, de situaciones donde se hace un lo llamaríamos un update masivo. Como dice por acá, si esto se puede deshabilitar desde las preferencias. Vamos a verlo. Vamos a justamente deshabilitar el safe update. Y voy a volver a intentar la query. Ah, tengo que reconectarme Una vez reconectada la conexión puedes ver que efectivamente Se han hecho los cambios a todas las Filas que estábamos buscando El segundo ejercicio Lo voy a dejar para que lo hagas vos Creo que no deberías tener mucho problema En todo caso, fíjate lo que dice de Cuyo título empiece con A Ahí podés recordar o tal vez volver a ver El video sobre Lo que habíamos hecho con el select para ¿Cómo podemos determinar cuáles son las películas cuyo título empieza con A? El tercero de los ejercicios sí me parece interesante mostrártelo. Vamos a tomarnos un minuto para leer la definición que dice. Duplicar la duración de todas las películas. ¿Sí? Bueno, acá hay una diferencia interesante respecto del ejercicio 1. Que es que podrás notar que no le estamos asignando una misma duración a todas las películas. Como fue en el caso del 1 donde le asignábamos el mismo rating a todas las películas. Ni siquiera es como en el ejemplo que te había mostrado, donde le asignábamos a una película en particular un rating específico, que era 9.9. Acá lo que está diciendo es duplicar la duración. Eso quiere decir que cada película va a recibir un valor diferente de acuerdo a cuál sea la duración actual que tiene. Vamos a ver cómo se hace. Bien, simplemente se trata de esto. De, en la parte de la derecha del igual, en vez de especificar un valor Concreto, digamos, o, o constante, se toma como referencia el mismo campo que se quiere actualizar. Esto podrás notar que es algo sumamente poderoso que te permite hacer el, el SQL. Porque, bueno, si lo tuvieras que hacer en un lenguaje de programación ¿no? procedural, tendrías que tal vez pasar por una variable intermedia, a hacer el, el ciclo y, y demás. Acá, como estamos hablando de un lenguaje declarativo, se puede hacer esto. Inclusive otras cosas similares que vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, ejecutemos esta query. Bien, ahí estamos con la, las películas actualizadas. El cuarto ejercicio es similar al tercero, tal vez es un poquitito más complejo. ¿no? De alguna manera podemos decir que es como si fuera una combinación de los ejercicios 2 y 3. Así que también lo dejo para que lo resuelvas vos. Cualquier cosa, podés consultarme luego.